Bienvenidos de nuevo a esta sección de marihuana natural. Hoy visitamos otro cultivo que también se está desarrollando en armarios desmontables. En esta ocasión se trata de un cultivo que está integrado por cuatro armarios desmontables. Tres de ellos de dimensiones de 1,20 x 1,20 y un cuarto que tiene una superficie de un metro cuadrado. Además, también tiene habilitado un armario de resina para que haga las funciones de propagador de esquejes. precisa de algunos cambios si quieren ver mejorada su productividad. Este primer módulo está integrado por dos armarios de 1,20 x 1,20. El primero iluminado con una bombilla de vapor de mercurio de 400 vatios, bajo la cual están las plantas madres creciendo y desarrollándose, de variedades como ya Herer, Critical Porso Mango, Critical Mass, Mamba Negra, Grapefruit Kush, Pakistán Citral Kush y una diversidad bastante amplia de plantas. Estas madres acaban de ser trasplantadas en contenedores de 7 litros y el sustrato utilizado se trata de solo de coco. Además, si observamos las hojas, podemos ver cómo está empezando a tener un pequeño ataque de araña roja. Hay que comenzar ya a realizar tratamientos combativos contra este ácaro. Este segundo armario del primer módulo Está iluminado con una bombilla que se trata de un fluorescente de bajo consumo de luz fría, de 250 vatios, bajo el cual se están propagando los esquejes que ya han sido enraizados. Estos esquejes ahora mismo están en contenedores de 7 centímetros por 7 centímetros, donde permanecerán un tiempo hasta que ya muevan y sean trasplantados a su lugar definitivo. ...estos armarios presentan un pequeño problema... ...con las cremalleras de cierre... ...que como podemos ver no sellan el armario... ...por lo que han tenido que precintar la junta... ...para evitar que se descompensen... ...los parámetros del interior del cultivo... ...es muy importante cuando ya es quejes... ...que estos parámetros, sobre todo la humedad relativa... ...no bajen del 75% pero tampoco asciendan del 80%. La sala... También cuenta con un armario de resina de dimensiones de 90 x 65 x 45 el cual está completamente revestido de material reflectante para así favorecer la difusión de los fotones que emiten estas tres pequeñas bombillas de bajo consumo de 25 vatios cada uno. Este armario hace de propagador de esquejes, ya que su estanqueidad permite que enraícen perfectamente ya que los parámetros se mantienen más constantes. Una vez estos esquejes formen sus primeras raíces, ya pasarán al armario que hemos visto anteriormente. Este armario de 1,20 x 1,20 está iluminado por una bombilla de alta presión de sodio de 600 vatios de potencia, bajo la cual se están criando 24 ejemplares del cruce resultante entre un macho de escanche y una hembra de sugar black rose. Las semillas que fueron sembradas para dar origen a estas plantas eran regulares, así que hay que estar atentos a la manifestación del sexo, puesto que saldrán tanto plantas machos como hembras. Hubiera sido interesante haber sembrado un mayor número, puesto que cuando los machos se manifiesten van a quedar huecos. Estos huecos se pueden suplir forzando a las hembras que resten a que crezcan de una forma más horizontal. De los 24 ejemplares, 5 de ellos están criando contenedores de 7 litros, mientras que el resto lo está haciendo en contenedores de 3 litros y medio. Para evitar problemas de asfixias radiculares y similares, sería conveniente que estas plantas fueran trasplantadas a contenedores mayores. Aunque en un principio viene bien, sobre todo cuando se parte de semillas, ya que se retiene más el crecimiento. La mejor manera para contrarrestarlo y forzar el crecimiento horizontal es realizar una poda apical o pinzamiento. Así lo que haremos es facilitar que se cubran esos huecos que hayan dejado los machos. El último de los armarios se trata de un armario de la superficie de un metro cuadrado y que está también iluminado por una bombilla de alta presión de sodio de 600W de potencia. Bajo esta bombilla hay 18 ejemplares que están dos semanas y media desde que fueron puestos bajo fotoperiodo de 12 de nocturnidad. Lavander, Yajerer, Caramelo, Mamba Negra, Power Plant, Super Silver Haze... Son los nombres de las variedades que integran estos 18 esquejes. Como vemos, la piscina genética es demasiado amplia y diversa como para poder realizar un cultivo homogéneo. Una vez iniciada la floración, se van a producir descompensaciones brutales entre los ritmos y velocidades de crecimiento y floración de las diferentes variedades. Si observamos el tamaño de las plantas que están en floración, vemos como es muy pequeño para que estén ya floreciendo. Esto es debido a que este canal en cultivos anteriores tuvo problemas con el oidio. Y él dice que cuando hay plantas muy grandes, hay mayor tendencia a aparecer eh, oidio. Pero claro, si ponemos a florecer plantas tan pequeñas, la productividad desciende en exceso. Hubiera sido más conveniente haber puesto un deshumificador para mantener controlados esos niveles de humedad relativa. Los esquejes de mayor porte estuvieron tan solo cuatro días en crecimiento a 18 horas de luz, tras los cuales fueron puestos a 12 horas para florecer. Como podemos ver, ya están formando cogollos con lo que podemos deducir que el tamaño a alcanzar no va a ser mucho mayor, ya que solo van a formar unos cogollos y esa altura que formen los cogollos en cada sumida será la altura máxima que alcance la planta. En cambio, estos otros esquejes más pequeños no tuvieron fase de crecimiento, directamente fueron puestos a floración. Esto ha sido un grave error que se cometió que queda manifiesto en las amarillentas y tenues hojas que forman. Cuando una vez enraizados los esquejes son trasplantados, estos sufren un pequeño proceso de adaptación que suele durar unos pocos días. Tras este pequeño proceso de estrés post trasplante los esquejes comienzan a mover y desarrollar nuevas hojas. Este canabicultor, si quería verlas puestos a florecer enseguida, debería haberse esperado como mínimo a que las plantas hubieran movido un poco. Para obtener una cosecha productiva con tan poco crecimiento, hubiera sido aconsejable haber realizado un Sea of Green mucho más denso. Lo suyo hubiera sido haber sembrado 36 ejemplares en contenedores de 5 litros, de tal forma que se hubiera cubierto toda la superficie de cultivo y así hubiera sido mucho más productivo esta cosecha. En próximos programas volveremos a ver la evolución y los cambios que se han realizado en este cultivo. Hasta entonces, no dejéis de vernos y de compartirnos. ¡Nos vemos!